Mi nombre es Cecil Bolaños. La pieza que presento en el festival es eh, Caída Libre, desvanecimiento de la navegación. Es eh, una investigación acerca del hongo y su repercutimiento de forma paralela con cómo eh, estamos haciendo la navegación en internet. Entonces, es un poco como un desvanecimiento de la memoria y de la imagen a través de algo biológico. Entonces, lo que hago primero es eh, investigo todo el hongo y cómo son sus movimientos en el papel, entonces presento también una fotografía eh, y a partir de esto empiezo a generar en código de programación, el movimiento, entonces es un poco de glitch haciendo investigación y alojamiento de este hongo. Es interactiva, es una pieza en la que puedes hacer como esa semejanza, como si uno fuera el hongo, o sea el usuario va a poder estar jugando con esta forma de la materialidad virtual.